Bueno, un poco lo, lo que comentaba Alejandra, este conversatorio se trata de, de repensarnos y, y un poco también afianzar lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que a nosotros la pandemia no nos vino a poner un posicionamiento de defensa de la educación pública popular. Nosotros lo venimos haciendo desde siempre y con mucho convencimiento y desde ese posicionamiento político-pedagógico es que nosotros queremos construir nuevos derechos y que sean visibilizados nuevos derechos a conquistar como el derecho a la conectividad ¿no? pero es desde ahí eh, que no, no nos quieren contar para nosotros la importancia de la educación pública y, y popular y, y desde los territorios no sino que lo venimos construyendo y que desde ahí queremos seguir conquistando entonces, el primer eje que nosotros pensamos para, para este conversatorio justamente tiene que ver con el derecho a la educación. Y las preguntas que nos hacíamos y que pensábamos con las compañeras y compañeros es qué características tiene la construcción del derecho a la educación en este tiempo. Sin duda, hay una cuestión de forma, hay una cuestión de acceso que ha habido que Y hay que aprender el rol de la comunidad educativa para sostener este derecho y cuáles son los desafíos de la formación docente, ¿no? Me parece que nosotros que nos estamos formando para ser maestros y maestras, sin duda tenemos un desafío en nuestra formación y en nuestra práctica docente para garantizar este derecho. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar a Yubi, a uno y Alberto, sí se van a tener diez minutos para poder eh, tratar de desbozar de alguna de respuesta a eso y después vamos a pasar el segundo. Bueno, muy buenas tardes. Yo me animé a escribir eh, para tener un pequeño punto. colectivo de vecinos, vecinas y vecines, junto a la organización El Hormiguero, dan inicio a este gran proyecto, el de garantizar el derecho a la educación superior y profesional, creyendo en nuestras capacidades. Así es, como el Dorita comenzó a llenar sus aulas de estudiantes, en principio mujeres, a la cual les agradezco en ser las pioneras en esta conquista de derechos a pesar de la desigualdad de género que existe cuando se, cuando se quiere ser parte del sistema educativo y en el ámbito laboral es muy complejo ser estudiante mujer somos madres, somos hijas, hermanas a cargo del cuidado de la economía familiar y también por perjuicios sociales muchas gracias a las compañeras por su resistencia, permanencia y continuidad en la formación. Ya podemos decir con orgullo que el primer instituto de formación docente Dora Costa, situado en el barrio Carlos Mujica, ya tuvo sus dos cohortes egresadas con 11 estudiantes en su totalidad. está repleto de docentes y estudiantes, compañeros y compañeras que seguimos formándonos desde una pedagogía inclusiva, donde nuestro derecho a la cultura originaria también está presente. Nos organizamos colectivamente en asambleas porque el Dorita no es solo un espacio donde se intercambian aprendizajes, sino sale de las aulas, recorre nuestro barrio, como, lo, como, como tal Dialogamos sobre nuestras realidades, intercambiamos reflexiones críticas para fortalecernos en la lucha colectiva de todas las situaciones problemáticas que atravesamos. Porque de eso se trata. Hay que educar primero para democratizar. Y salir a defender derechos también es un contenido pedagógico. En contextos de pandemia se han visibilizado muchas de esas problemáticas que atravesamos como vecinos y vecinas. Se ha generado en nuestro espacio un nuevo espacio donde se priorizó la salud, la alimentación mediante ollas populares, información permanente acerca del virus COVID-19 y la contención socioemocional. Para garantizar la continuación de la cursada, nuestros y nuestras docentes han propiciado la búsqueda de diferentes estrategias como, llamadas, como llamados particulares, entrega de cuadernillos por materia, pautando clases virtuales, etc. Y la ardua tarea de fomentar la motivación e interés para que sigamos cursando en esta nueva cultura de aprendizaje llamada virtualidad. Tuvimos experiencias educativas muy diversas, de las cuales posiblemente no estábamos preparados ni preparadas, y del COVID salimos con cicatrices, pero con mucho aprendizajes Debemos seguir enfrentándonos a este nuevo escenario, tan heterogéneo, pero acompañados y acompañadas, porque Dorita es fuerza, es esperanza, es construir y reconstruir, es memoria, es identidad y lucha colectiva. Y por eso volvimos, volvimos a las aulas, a realizar nuestras prácticas, con los cuidados pertinentes estuvimos presentes en la escuela para seguir fortaleciendo la educación pública popular y feminista gracias bueno, le damos la palabra a Gise. bueno, buenas tardes a todos y todas primero bueno, celebro que después de tanto tiempo podamos volver a reencontrarnos y podamos... Eh, me parece la importancia de crear esos, estos espacios de formación para cada compañero o compañera y para cada docente en formación también. Eh, bueno, Yuli creo que un poco, un poco no bastante. Se eh, me fue la palabra. Creo que pues, resumió, perdón, un poco lo que es Endorita, ¿no? Eh, me parece que cuando nosotras y si nosotros hablamos de derecho a la educación entendíamos que el derecho a la educación es que yo me pueda anotar en un profesorado, que yo me pueda anotar en una escuela, pero entendemos que el derecho es más allá de eso, de poder anotarse el derecho que, de la educación es que esté garantizado en cada barrio como es en este barrio, que es el barrio Padre Carlos Mujica, eh, que esté garantizado el derecho a la educación superior porque nosotros podemos terminar en, en un bachillerato popular, podemos terminar en la secundaria podemos terminar en un eh, Bachillerato para adultos, la primaria pero la educación superior en el barrio no estaba y eso lo teníamos naturalizado, sabíamos que teníamos que salir de acá para poder recibirnos y para poder tener una profesión que es lo que la mayoría de acá de los vecinos y las vecinas aspiran, ¿no? en la medida que uno pueda y, y bueno eh, y el, el, el presente, digamos, lo permita y cuando también hablamos de derecho a la educación ese derecho lo, para mí lo trajo el Dorita acá democratizando la educación superior para cada vecino y vecina del barrio del, del barrio Padre Carlos Mujica y no solo también para que los, los, los vecinos y vecinas puedan acceder sino también eh, nosotras como compañeras, como futuras docentes y como docentes residentes, también garantizamos de algún modo el derecho a la educación ¿y cómo lo hacemos? a través de eh, apoyos escolares a través de hacer acompañamientos como es el programa de promotoras educativas territoriales donde cada compañera hace un acompañamiento a la trayectoria escolar de ese niño de esa niña para que pueda alcanzar los contenidos que la escuela, digamos, pide y el pibe y la piba necesita. Eh, a mí, bueno, me produce un profundo orgullo pertenecer a esta institución. Me parece que eh, no nos imaginábamos creo que ninguno ninguna, de tener un profesorado acá en el barrio y, de que el derecho a la educación se está garantizando seguramente capaz que seamos los pioneros y las pioneras de que por ahí se puedan abrir más carreras, tal vez de otras eh, especializaciones eh, pero me parece que esto es un hito así como, como dijo la China cuando retomo un poco lo de promotoras educativas territoriales, creo que es un claro ejemplo también de seguir democratizando la educación. Me parece que nosotros y nosotras como co y como estudiantes de un profesorado que están inmersos en un barrio popular, Leímos y entendimos el contexto, ¿por qué? Porque estamos ligados a la escuela con el territorio, está ligada a la educación con el territorio, me parece que eso es algo que no se tiene que perder nunca. Para mí, es el derecho a la educación, lo vuelvo a repetir, lo garantizan ahorita, sí, también, que lo decía la China un poco, que también creímos en ese proyecto cuando él fue el ex ministro de Educación, de creer, digamos, que podemos soñar, que podemos recibirnos, y de que también, nosotras tenemos las convicciones de que el derecho a la educación también tiene que ser garantizado en los barrios populares. Y así como los tenemos que ser tiene que ser garantizado en los barrios populares, es así como también llevamos esa bandera a las aulas, donde cada pie de cada piedra pueda acceder al contenido. a todos y todas la verdad que para mí es un honor estar aquí con, con todas ustedes, con todos ustedes eh, escucharlos, escucharlas este, se permite soñar. ¿por qué yo no puedo? ¿Qué cosa me, me, me impediría? El artículo 2 de la ley dice que la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado. Y las leyes son para todos los hombres y mujeres que viven en el suelo de la Argentina, hombres y mujeres, y todas las eh, orientaciones y las definiciones sexuales que viven Argentina no importando la, la procedencia. Ni nada, así que ahí hay un derecho. Este, yo también considero que es muy complejo ser estudiante y ser mujer. Y, y también han dicho otras cosas que a mí me parece que tienen que ver con el segundo tema, pero las adelante eh, decía, eh, muchas gracias a las compañeras. Y, pandemia salimos acompañadas. No hay destino en soledad. Me parece que eso también es algo que no sabíamos antes de la pandemia. Que, que hay un solo destino que es un destino colectivo, que nadie hace nada solo ni sola, que lo hacemos con otros y que debe haber ocurrido infinidad de veces que cuando una uno se caía y decía, esto no es para mí no puedo más, y acá me quedo y me quedo en la puneta y, y no quiero más este, venía otra y le ponía una mano en el hombro, la levantaba este, porque esas once que egresaron es, es otro sabor egresar junto con otras egresar solo no es un disfrute no, no es lo que tenía pensado cuando se concibió sí, podría decir cuando se concibieron todos los institutos y las 50.000 escuelas argentinas eh, el derecho dice alguno eh, supone una relación igualitaria tener un derecho es eh, algunos se pelean con la palabra inclusión porque la palabra inclusión no supone una igualdad, el derecho nos pone en una paridad a todos. Y el derecho se ejerce contra todos. Digamos, eh, es así lo que dice la ley. A mí me gusta, o, o creo que es muy importante, por eso la lucha de ustedes y de tantos colectivos, y de tantos hombres y mujeres y compañeros y... Eh, y Dora costa y en ella la memoria la, de los 30.000 y de tantos compañeros que dejaron mucho más que la transpiración dejaron ni más ni menos que la vida ni la muerte este, por, por obtener mejoras y por obtener condiciones legales me parece que la, las leyes son muy importantes en nuestras sociedades porque quitan las cuestiones del espacio de la opinión no es que me parece que o creo que hay una ley que dice que todos los hombres, las mujeres todos los habitantes de este suelo tienen derecho a la educación y tienen derecho a una educación gratuita porque es un derecho social garantizado por el Estado y eso es muy importante hay una ley que prescribe que en todas las escuelas de la patria de la educación sexual y este hablando con los estudiantes me dicen, Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los profes quieren. no es cuando los profes quieren. No es una discrecionalidad de algunos que si les pinta pueden pensar que la educación sexual es un derecho que le estás quitando a, a los estudiantes. Creo que los derechos también, voy terminando para, para que después circule la palabra me gusta también pensar para ustedes que son docentes y o van a ser dentro de muy poco y a los compañeros y compañeras docentes permítanme decirle, decirlo de esta manera aunque puede ser discutible me parece que los estudiantes son más débiles que los educadores en términos generales entonces eh, voy a, tanto a la ley de educación que tiene un artículo que habla de los derechos y, y los deberes por supuesto, los derechos todavía hay muchos que están incumplidos, condiciones laborales, salariales. Y por supuesto hay que trabajar a través de las, de las organizaciones, de los colectivos, de las organizaciones gremiales, como, como a cada uno de los Pero también el artículo 67, no, no, no quiero llenarlos de, de números, quiero ser una idea, dice, define al docente, la Ley de Educación no tiene definiciones, pero en ese artículo 67 define al docente y dice, el docente es alguien que protege y garantiza los derechos de otros. Si protege es un verbo más eh, discutible, garantizar es un verbo indiscutible y tenés la enorme responsabilidad de garantizar derechos de otros. Bien, vuelvo a repetir, aunque pueda ser discutible, ni siquiera después lo discutimos, los estudiantes siempre son más débiles que los alumnos. Entonces, eh, termino, por después acuerdo podemos seguir. Eh, hoy, después de la pandemia, también hay un derecho al vuelo después de la pandemia, un derecho a hablar, un derecho a escuchar. Este lugar está inspirado por Francisco En, en esa encíclica de Francisco que se llama Fratelli Tutti, que es primero absolutamente disruptiva, porque en este momento eh, titular algo, hermanos todos, ya es como patear un hormiguero, ya, ya que hablamos de, de la organización del hormiguero. Es bien patear un hormiguero, ¿no? porque en este mundo donde hay sectores y, y hombres y mujeres que, que ganan lugares en el Congreso y lo único que quieren hacer es un no, eh, en donde no haya hermanos llamar hermanos a todos ya es una es una puerta de entrada y Francisco dice eh, y habla y habla del apostolado de la oreja habla de que hay que escuchar nosotros y, y yo creo que y termino acá eh, Alejandra ha participado en, en, trabajamos en una universidad pública del conurbano y, y es una universidad que trabaja mucho con las escuelas de la zona Urlingan hablamos con muchachos, muchachitos, muchachitas, que terminan el secundario y nos dicen, voy a, a usar una cita, nosotros tenemos un gran quilombo en la cabeza y no nos preguntan cómo estamos. Hay una pregunta que, que no te la tienen enseñar el profesorado, que no tenés que venir al gorita para que te la enseñe, que es ¿cómo estás? ¿no? Una pregunta casi original de la condición humana. Bueno, esto me parece que es una de las cosas que, que la pandemia ha profundizado y yo no tengo la menor duda que, que, que en este ámbito ustedes eh, a esas cosas no se les pasa este, desapercibidas, las conocen bien. Bueno, hasta acá. eje eh, este y, y después vamos a abrir el micrófono para alguien que quiera preguntar el segundo eje como adelantamos tiene que ver con cómo construimos o reconstruimos o empezamos a encontrarnos nuevamente como, como comunidad organizada y, y a poner en el centro de la escena al sujeto a lo colectivo en la formación docente que hicimos durante la pandemia también características, no Y eso tiene que cobrar fuerza, tiene que, que permitir volver a encontrarnos, empezamos a hacer las asambleas nuevamente. Y en este sentido, y, y que tiene que ver también con el eje anterior del derecho a la educación, no quiero dejar de hablar que nosotros entendemos que formamos parte de un colectivo más grande que son los 29 institutos de formación docente de, de la Ciudad de Buenos Aires. No somos una institución a los márgenes y no... Eh, eh, formamos parte de ese colectivo para democratizarlo, para aprender de ese colectivo, para enseñarle a ese colectivo y que identitariamente estamos eh, conformados dentro de, de ese colectivo también quiero mencionar que hay compañeros y compañías del hormiguero que inclusive están haciéndose cargo del de, de registro eh, audiovisual de, de esta jornada y que eso también implica la importancia de de lo colectivo para nosotros que está Maru, que fue rectora de, de nuestro instituto y que ahora es legisladora y que está de alguna manera llevando adelante las luchas que, que también tenemos acá, y una compañía que, que está en ese lugar también eh, luchando por el derecho a la educación la veo a Pau, que es de la cooperadora de Ivira Gandhi que, que están eh, fuertemente luchando para que la escuela no, no se mueve de un predio donde a soñar, el derecho a, a, a respirar aire puro está garantizado y lo quieren trasladar esa escuela a, a un sí. predio acá del barrio que es mucho más chiquito, que no tiene espacio verde y encima nos quieren hacer creer que van a hacer una escuela nueva, cuando en realidad van a trasladar una que ya existe y que está muy bien. Eh, entonces, mirando a Pau y, y seguramente hay muchas más historias de, de lucha colectiva acá, por sin ir más lejos y quiero hacer una mención especial, yo se nombró nuestro nombre, Dora Costa, es colectivo y es lucha. Y lo elegimos por eso y que esté María acá presente también, que le pido un gran aplauso por eso también. Eh, que es hermana de Dora Costa y que me permito anécdota pero que también me parece que son esas cuestiones que, que nos definen y nos tienen que seguir definiendo, en el grupo de profes de, de Lorita cuando fue a votar eh, nos contó que, que su hermana figuraba en el padrón y Franguis por una ley que se construyó para obviamente que tiene que haber sin duda para, para seguir construyendo memoria. Y ese acto es un acto colectivo y eso es Lorita. Y eso es el Lorita y muchos institutos de formación docente a lo de la marcha de texto, vos vale, no sé. habéis mucho <risa> más que nosotros, eh, pero eso es lo que en algún momento, y me, me parece que tenemos el desafío de, de darle fuerza a ese y recuperarlo en este tiempo, ¿no? y que tiene un gran lugar en la formación docente. Entonces, las preguntas para este segundo eje es que tienen que ver con cuál es la importancia de lo colectivo en la formación y la práctica docente, que algo se ha dicho ya pero le está bueno si hay algo para profundizar, ¿Y qué prácticas de la comunidad educativa sugieren en este tiempo y debemos sostener? ¿Y cuáles debemos construir? ¿No? Eh, eso lo, lo dejo planteado para que las compañeras en Alberto puedan intentar dar una respuesta. ¿Yubi? Bueno, hablando de, de garantizar derechos, eh, también voy a contar un... parte de mi... favorecen, que los, los y las favorecen, y a sus familias, así como a mí también. El recíproco es un intercambio de aprendizaje constante, experiencias inéditas como futura docente. Porque siento que inicié mis prácticas, mis prácticas en otro escenario, en otra institución, desde el hogar de mis estudiantes. Tiene un valor único, el cual aprecio mucho y me emociona. con la coordinadora del programa con Gise, también fueron de enseñanza y aprendizaje y así como también poder eh, comenzar a, en la práctica a articular con instituciones del barrio con las docentes que están transitando su aprendizaje nuestros y nuestras estudiantes podría decir también que se genera un vínculo empático porque de alguna manera compartimos del mismo contexto. En estos tiempos pandémicos se visibilizaron mucho más, como por ejemplo lo que había nombrado anteriormente, la carencia alimentaria, el cese de ingresos económicos, la falta de conectividad por diferentes motivos. Entonces no hubo continuidad de los contenidos curriculares, eh, no hubo un acompañamiento en la realización de las tareas porque tal vez su familia, que los adultos de ese hogar, se han alfabetizado de una manera tradicional y muchas veces también los hermanos o hermanas han estado acompañando, realizando las tareas. Por eso que observamos algunas eh, histor historiografías en la escritura, observamos Eh, yo pienso que, que el programa de promotoras educativas territoriales para mí es un nuevo escenario de aprendizaje donde surge una nueva cultura escolar una forma de socializar de vincularse, de empatizar revalorizando las culturas de las familias y nosotras ahí presentes como docentes del Dorita con su comunidad particularmente a mí me llena de orgullo, me siento feliz cuando transito las calles de mi barrio y pasa un niño o una niña y me dice hola, señor, ¿cómo estás? con una sonrisa de mi ¿cuándo nos vemos? ¿venís a casa? eso realmente eh, para mí creo que es como culpinar y entender que no ha sido en vano el día que me dijeron el Dorito está en el fondo y yo me alineé a venir, a vencer mis miedos y los prejuicios que tenía de mí misma, no me arrepiento y me siento. Y bueno, justamente retomo un poco lo que había dicho Yumi, que me parece que es muy importante es que el programa de promotoras educativas también trayendo a colación esto de formación del sujeto colectivo que fue, digamos, pensado de manera colectiva que fue organizado de manera colectiva son eh, becas que se les da, como bien dijo la China. Eh, así bueno, yo, lo que bueno, eh, me emociona también poder acompañar a las compañeras, como yo siempre lo digo, lo hago, eh, no sé si bien o mal, pero yo sé que le pongo todo y que digamos, eh, creo que eso es lo que me enseñó el Dorita, digamos. Eh, me parece que no hay construcción posible en Soledad, me parece que todo lo que se construye pasar a nosotros y a nosotras como docentes, como futuras docentes. Si bien nosotros cuando entramos a en un aula nos encerramos y estamos solas frente a 30 pibes y pibas, me parece que la formación, me parece que el repensar nuestras prácticas tiene que ser junto a otros compañeros y compañeras docentes. Y por qué no también con otros que no son compañeros y compañeras docentes pero que también hacen a la escuela ¿sí? que son trabajadores de la educación no formal muchas veces y personal también de la escuela eso también es la escuela nosotros somos la escuela entonces me parece que la escuela es un signo de, de, de organización colectiva así como el Dorita así como el programa de promotoras y así como el barrio también eh, nosotros nos entendemos como sujetos colectivos nos entendemos como personas que vamos a llevar al aula esto que nos dio el Dorita y ahora que nosotros y nosotras estemos sentados de una manera donde sea, sea cierta paridad, digamos, donde estemos todos y todas sentadas y donde todos y todas podamos hablar, también nos lo enseñan ahorita y es lo que nosotras y nosotras también debemos llevar al aula. Así como decía Alberto, preguntarle a un niño a una niña cómo estás? No es lo mismo que llegar sentar, llegar y dar clases. Eso que está ahí, digamos, nuestro cuerpo y el cuerpo de ese sujeto, lo tenemos que entender como un niño que está aprendiendo y como un que también entiende que la docente que está ahí también se preocupa por él o por ella eh, después me salieron como un montón de palabras pero son solo palabras que, que, que me venían a mi cabeza cuando hablamos del sujeto colectivo que es el dorita, que es promotora eh, y que también tenemos que seguir pensando la educación en clave territorio me parece que la escuela y el territorio tienen que ser algo que con la pandemia creo que se vio muchísimo. Me parece que hubo muchos docentes, muchas compañeras promotoras que han salido al territorio a buscar a esos niños y esas niñas que no podían eh, llegar a la escuela. Y que, si bien esto es algo que, que hoy por ahí lo estaba pensando, eh, nosotros y nosotros tenemos una tarea importante también. Si bien los pibes y las pibas volvieron a la escuela de manera física, pero hay algunos pibes y pibas que todavía no volvieron, que sabemos que están en las escuelas, pero que todavía no volvieron. ¿Pero por qué? Porque todavía, digamos, le pasó una pandemia de por medio y como decía Julia, hay un montón de hábitos que todavía tienen que seguir incorporando. Y que es difícil, si para adultos y adultas nos fue muy difícil, imagínense uno para un niño que está en un proceso pleno de construcción de su subjetividad. Entonces, volvieron a las aulas, pero todavía es como que tienen que volver. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos esa tarea, de volver a enamorar a ese pibe, de volver a traer a ese pibe, no solo un cuerpo, sino también, no cuerpo, sino también pedagógicamente, que vuelva al aula. ¿sí? Y es ahí donde nosotros, con todas las herramientas que nos dio el Dorita, tenemos que ponerlas en acción y demostrar que queremos una patria justa, una patria libre y una patria con, una, con un derecho a la educación para todos y todas. La China, cuando presenta esta segunda parte, habla de la comunidad organizada, que es un concepto de general Perón. Y, y que en algún sentido inaugura una filosofía política y una filosofía de, de vida. Entiendo yo para la Argentina. Este, claramente el paso del peronismo en la Argentina hace que nuestra sociedad sea absolutamente diferente a otras sociedades armadas en América. Pero también dice algo que quiero enfatizar, dice algo que me parece que está bien, que debería ser un destino, dice que el Dorita es parte de un colectivo mayor, porque estas experiencias tan potentes también tienen una amenaza que es encapsularse y, y pensarse siempre para adentro y no pensarse junto con otros del mismo modo que acá nos pensamos junto con otros también hay otros afuera que piensan de una manera muy similar cuando recién me cambió la vida para siempre y eso es una cosa extraordinaria que tiene esta hermosa profesión que ustedes han elegido que todos hemos elegido quizá las, este, las buenas noticias no estén en el cajero automático porque ahí son más amarretas ¿sí? las noticias pero las buenas noticias son esas noticias Usted me cambió la vida para siempre. Hola, seno, ¿cómo estás? No es un simple saludo. Es más que se es, encierra este, una suerte de agradecimiento, una suerte de respeto. De paso digo que no hay modo de, de construir autoridad. Eh, ustedes como educadores que son, o que van a ser, si no es fruto del ejemplo, nadie te va a... a aprendir honores por ser la directora o la profesora, si no sostenés ese lugar con, con el ejemplo consistente de todos los días. Eh, porque los jóvenes, los pibes, las pibas aprenden por lo que somos, por lo que hacemos, no por lo que decimos. Por supuesto, podés decir lo que se te ocurra, pero te quedás como un careta si, si nada de lo que decís lo cumplís. En, El idioma castellano es tan, tan grande y tan espléndido que resiste todo, cualquier cosa podemos decir. Eh, ¿Cuál es la importancia de lo colectivo? Todo. No hay modo de, de, de, de que lo colectivo no presida la vida de una institución escolar. Eh, que por supuesto siempre digo que no somos mejores ni, ni peores que los reviseros, que los señores que tienen un kiosco, porque, ¿Quiénes somos para, para poder creer que tenemos alguna superioridad? Ahora, lo que quiero decir es que es una profesión distinta al resto. Porque fue dicho acá, trabajás con seres humanos, intervenís en la biografía de otros seres humanos. Y podés intervenir en general, intervenís este, para bien, miren, uno, uno de los datos de la pandemia, descendieron las denuncias por abuso intrafamiliar, ¿Qué pasó? ¿Estamos, este, eh, ¿Estamos en el paraíso? No, porque justamente en las escuelas las maestras eran una de las receptoras eh, más importantes de todo este tipo de, de situaciones familiares. La primera que se da cuenta, el primero que se da cuenta. Miren ustedes la, la, la importancia. Eh, yo creo que que hay también otra importancia fundamental en lo colectivo porque me parece que estamos en el medio de una discusión civilizatoria de una discusión epistemológica, política y de civilización están contendiendo en América y en la Argentina dos proyectos políticos bien diferentes y me parece que eso hay que ponerlo sobre la mesa en una institución escolar que no formen esquinos, que no formen burócratas, que no formen subjetividades encerradas en su individualidad. A ver, no lo dicen eh, en secreto y a media voz, lo dicen claramente algunos sectores, que no importa nada más que el individuo. Bueno, la escuela tiene algo que decir, no puede haber silencio pedagógico sobre esas cuestiones. Eh, la escuela, el instituto, la formación docente debe eh, trabajar para construir la necesidad del otro de la otra, necesitamos a los otros hay un filósofo que habla de nosotros como el pronombre maldito Sí, es un pronombre maldito porque tenemos que construirlo y está todo dado en la sociedad para romperlo para que hagas la tuya para que no te importe el vecino para que le pises la cabeza si podés. la escuela no es una institución que puede permanecer callada ante estas cuestiones bueno, me parece la escuela, el, el instituto digo, este, y, y yo creo que hay que tener una serie de irrenunciables y después mucha discusión mucha palabra circulando pero hay cosas que son irrenunciables el respeto al otro, el respeto a la identidad del otro eh, respecto a la condición humana del otro a la orientación sexual a, la, a las ideas digo, en esta Argentina medio ambientada, o como quieran llamarlo hay un límite no podés negar el terrorismo de Estado porque hay una ley que impide negar. no podés tener amnesia sobre lo que ocurrió si fueron 9.000 20.000, 12.000 y no podés llamar guerra sucia a lo que la ley llama terrorismo de Estado entonces vuelvo a la ley que también construye lo, lo colectivo. La ley, eh, en algún sentido, te ordena, en término, ¿supone algo ser docente en el Dorita, ser docente en América? ¿Podés ser docente en el Dorita si no tenés responsabilidad por los últimos de la sociedad? ¿Podés ser docente en América si no tenés un una activa actitud respecto de la memoria, si no te enlazas con luchas antiguas que vienen desde el siglo XVI 17 con la conquista con, con esa violación que fue la conquista americana ¿se puede educar en América soslayando estas preguntas fundamentales? Me parece que no este, y digo la escuela y las instituciones educativas no son neutrales no alguien te diría ¿contra quién son neutrales? No es que el docente está viendo esta disputa política como, como el que ve un partido de tenis y, y mira para... No, no. No sos el trato. No estás en el medio de una disputa. Estás metido adentro, y lo digo en el centenario del nacimiento de Paulo Freire, que hablaba de los intelectuales del no ver, que son aquellos que analizan la sociedad como si no formaran parte de ella. No, nosotros como docentes no podemos analizar la sociedad como si no formáramos parte de ella Y tenemos una obligación y sabemos que, que educar es un acto de profunda naturaleza política. Eh, vivimos venciendo, vos decías, de tus miedos y de tus prejuicios. Todos tenemos miedos, todos los días, a veces nos aterramos y no venimos ni salir de casa. Eh, todos tenemos prejuicios y todos, todos los días aprendemos. Sobre la tumba dejará de enseñarme algo nuevo, dice un bello poema de Alberto Orgerez. O sea que también quiero destacar la valentía de alguien que dice, tengo miedo, porque todos tenemos miedo y a veces no lo decimos. Que acompañar y escuchar a, a dos personas que adoro un montón, que la verdad es un gran orgullo. Eh, también agradecerles un montón porque, en medio de ese laburo que hicieron, también estuvieron con mis hijos, que también me ha pasado un feo peor en ese sector. Y nada, quería agradecerles un montón. Yo hice ahí, ayudando como siempre, su Inca de Borda, a sabes que te amo. Eh, agradecer a toda la iniciativa de Este Dorita Costa, que la verdad al barrio es muy importante, muy importante porque hay mucha gente capacitada y mucho laburo por hacer y lo hace. Ellas lo están demostrando el día a día. Así que nada, me permitía probar un poco el micrófono, que nunca allá. Pero nada, decirle nuevamente, felicitarla, felicitar a todas, a todas de la doctorita, que nada, es un orgullo la verdad tener en el barrio algo para nosotros, ¿no? Para todos. Y que siempre entre nosotros nos ayudamos y que siempre pensamos en los chicos, que es lo importante. Y un tema que también me preocupa es el retome, ¿no? De los chicos después de esta pandemia terrible no es lo mismo como decía Giselle que lo toma un adulto que lo toma un chico porque todavía falta mucho por curar heridas porque han tenido pérdidas muy grandes dentro de la familia entonces creo que eso es importante, así que nada, muchísimas gracias chicas Quiero contar mi experiencia personal que fue todo el año que a todos nos ha pasado que la pandemia nos tocó en la puerta y nos derribó totalmente y, y lo que creo y lo que siento, y gracias a todo el profesorado y a mis compañeras, es que hubo una gran contribución y ayuda gracias a, la, a, a todo lo que se hace en el Dorita, ¿no? Como dijo eh, la profe, que el Dorita representa eso, ¿no? La lucha. Bueno, yo en lo personal eh, estoy muy agradecida y la felicito y me encanta porque siento que, mientras más, nosotros temos, eh, bueno, obviamente, más vamos a seguir adelante, ¿no? De demostrar lo que es la juventud y todos los niños y, nada, también demostrar que no somos solo otro barrio popular, sino que somos gente que trabaja, que estudia y que se levanta todos los días eh, y acabar con la estigmatización que se, genera, que se generó en su momento, ¿no? Lo que yo podría aportar es que yo no me siento maestra, me siento maestra emancipadora. ¿Por qué lo digo? Porque siento que cuando trabajo con los chicos, eh, no siento que les esté enseñando a leer, a escribir, sino a emanciparse de alguna manera para mí lo importante es que los chicos comprendan por qué tienen que leer por qué tienen que aprender la lógica matemática ¿no? porque muchos de ellos creen que es un capricho nuestro como adultos de que ellos tienen que alfabetizarse ellos tienen que, que saber sumar, estar y todo bueno yo siempre trabajo con ellos y les digo lo importante que es saber leer, pero desde su lógica de ellos saber leer para buscarlo que quieren jugar, para los solo videos que quieren ver, sin la necesidad de una hermana mayor, una madre, un padre, que muchas veces no tenemos tiempo, que muchas veces ignoramos a nuestros niños, no porque queramos, sino por el tiempo aportado que tenemos. Me ha pasado a mí y siempre trabajo desde esa lógica de ellos, lo importante es que es para ellos saber leer, saber sumar pongo una, una anécdota de los kioscos que ponen en la escuela para que los chicos vayan de fin de año lo importante que es para ellos ir con la plata, con el efectivo para que, poder comprarse para saber qué cantidad tienen que pagar qué cantidad tienen que devolver por ellos mismos para no depender de un adulto Sí, está bien, los chicos dependen de los adultos pero también es importante que ellos sepan que tienen el valor suficiente para emanciparse. Para mí, el Dora Costa es eso, unas profesionales emancipadoras. Para la clase de la profesora Flor de Eri, en contexto educativo, habíamos, teníamos que ver unos videos y una parte que me recordó mucho a mis compañeras. Muchísimas mis compañeras. Eh, había eh, una persona, que no recuerdo el nombre, estoy nerviosa, que había dicho eh, los docentes, eh, los maestros, no damos clase, hacemos clase. Me encantó, me hizo acordar a mis compañeras, son personas que me hacen sentir súper orgullosa, A mí me falta bastante todavía, pero las veo y la verdad eh, me enorgullecen un montón y la, lo que trabajan siendo madres, como compañeras, trabajar, ser madres, eh, trabajar en otras cosas, estudiar. La verdad que me siento muy orgullosa y ese día lo único que pensé fue en ella. Esa frase me hizo, me hizo verlas a todos a la cegresada y a la futura CDSA. La lectura de la ley es tema en las clases y es, ¡ah! y es un derecho, ¡ah! y mirá esto que dice y había que elegir artículos importantes y todos eran importantes eh, y el financiamiento y mirá cómo dice esto y mirá cómo dice lo otro y entonces hay todo un marco legal que hace que las luchas tengan una fuerza de, eh, digamos, de discusión de la que estabas hablando. Entonces, eh, cuando la China decía si lucha es nuestra lucha y el demás, eh, es saber cómo hay que dar la batalla en todos los lugares y tenido un rol muy fundamental en esa batalla. Así que eh, saberte que te leemos, que te escuchamos un montón porque acompañan con mucha fuerza a lo que desde el territorio también se está construyendo. Así que en esos agradecimientos, también, vaya el agradecimiento a todo este trabajo. Yo soy docente también, no estoy en ahí, no tuve esa suerte. Y, todos cuando hablamos de que no hay docentes neutrales, que no puede haber docentes neutrales, que no podemos enseñar en América eh, y en el barrio sin tener presente todas las luchas, eh, como profesional, y empezar a pensar también qué pasa bueno, Acá Guadalajara nos van a ser docentes, y cuando lleguemos a las escuelas encontramos con docentes que sí son neutrales, que sí eh, dicen que la política no tiene que estar en la educación, que no hay que mezclar las cosas, no y, cómo, y con profesorados que no, no tienen por ahí esta mirada, o que algunos docentes sí, otros no, pero eh, la, la historia se da de una manera en la cual se reflexiona tanto sobre esta lucha y sobre el compromiso político que tenemos que tener como docentes. ¿no? Entonces, ¿cómo pensar eh, para empezar a hacer también ese cambio desde las escuelas, ¿no? No solo pensarnos como docentes frente al aula, sino como docentes dentro de un colectivo docente que tiene que expandirse más y seguir reflexionando sobre eso. Y quería decir a los compañeros que están en el recorrido, que recién empiezan, que nos flojen, que nos bajen los brazos. Sé que cuesta, pero cuando lleguen a la meta va a ser maravilloso, va a ser inolvidable. Y esto se va... Eh, esto que vivimos en el Dorita se lleva más allá de, del barrio, se lleva a las aulas, se lleva a sus hogares. Ya no somos las mismas personas que cuando entramos a primer día de clases. Así que bueno, a decirle a las compañeras que recién empiezan y que están en el camino, que no aflojen, que todo se logra, que van a llegar a su metas y van a estar muy bien acompañados. Tengo 46 años. Pensé que cuando terminé el secundario que no iba a estudiar más decía que era como difícil, complicado, tenía cuatro hijos, había formado una familia pero... y me ahorita y descubrí que no es así que puedo luchar, puedo seguir mi sueño, es lo que yo quiero es difícil, es complicado porque tengo que trabajar y salir corriendo al trabajo y acá hay muchas profesoras que saben que llevan las corridas y a veces llevan sobre la hora y nada Gracias, profesora de Pedagogía, al Centro Fabio, a César Mechi, a, a todos los que me acompañaron todo este tiempo, no solamente a mí, sino a cada uno de mis compañeros. Estoy eternamente agradecido y este cuatrimestre como me fue más difícil. Pero eso no quiere decir que voy a bajar los brazos y voy a dejar de estudiar. Esto me hace que me supere cada día más. Yo sé que vengo, voy a vivir con mucho más fuerza pero con mucho más fuerza porque ustedes los docentes son los que me ayudan a eso, a, a seguir con este sueño que tengo. Gracias a todos, gracias a mis compañeras, a mis compañeras que me han apoyado en este último tiempo, que han estado ahí, yo decía no entiendo esto y me pasaban alguna data por WhatsApp o lo que sea, pero eternamente agradecido a todos los docentes. Eh, puso en el en el segundo año y quería hacer una pregunta a Alberto que tenemos acá. Eh, porque ya que cada uno y todos nosotros tenemos un sueño de que usted, aún, que usted lo consiguió y algún día podamos nosotros llegar a donde estuvo usted y qué palabras nos diría a cada uno que tenemos ese sueño y usted que ya lo logró, eh, ¿qué nos podría decir. Las palabras que más escuché fueron sueños, gracias y orgullo. Eh, entonces yo creo que esa identidad colectiva eh, que es una de las, de las reflexiones de, de la China eh, a Dorita no le cuesta mucho construirla, ya la tiene, porque con Alejandra podemos conseguir que hay muchas instituciones que tienen que elaborar mucho sobre la, sobre la identidad porque no la tienen la tienen como perdida la tienen no, no está claro y, y ustedes tienen un sentido de la pertenencia un sentido de que forma un colectivo me animaría a decir indestructible que, que no pueden conseguirlo si no es este, todo juntos que, que no hay nadie que se anime a caminar en soledad bueno, a mí me parece que, que esa construcción que no, no se da sola que, que hay laburo atrás de, de, de las compañeras de los compañeros y de todos ustedes paso adelante. Quiero, y eso ustedes lo no saben. La compañera que recién habló, eh, esos pequeños actos heroicos, eh, que felizmente es, está llena la sociedad argentina de, de, de mujeres eh, que viven en este suelo, que la pelean con cuatro hijos, que laburan y, y que dicen es difícil, pero voy a seguir estudiando. El donita te cambia piensen que eso pasa con los estudiantes que tienen ustedes o que van a tener la educación te cambia entrar siendo uno y salir siendo otra, otro y eso es una responsabilidad también eh, al compañero persigan, voy a decir una cosa en el límite de la fusilería, pero no me importa, persigan sus sueños eh, contra viento y manera y vuelvo a decir, no se puede hacer solo, persíganlo con, con otros, este, confíen en ustedes, que es algo que hacen con los estudiantes también o que van a hacer con los estudiantes, confíen en ustedes, tengan confianza, Pablo Freire hablaba mucho de la confianza, pero Pablo Freire, permítanme un segundo, le da una vuelta a la confianza. Eh, no es que le decís a un estudiante empezá a caminar y según como te voy a tener confianza no, es una confianza anterior cualquier cosa que hagas te voy a tener confianza y eso a, a un niño que reciba eh, esa sentencia, ese abrazo de una maestra de un maestro lo hace indestructible entonces eh, eso, persigan y... y y no pueden jugar de educadores tienen que, que ser vivirlo no tienen que vivir no puede educar el que no ama sigo en la frontera de cursis, pero es así si no amas a tus estudiantes no los puedes educar no hay modo de que lo puedas educar y seguramente estos agradecimientos que escuché hoy a las maestras a los maestros a los profes es porque esos profes los quieren a ustedes tienen una primera definición que es el amor hacia ustedes y y el aprecio y la confianza. Este, no puede transmitir una pasión el que no la tiene. No puede anunciar el futuro el que no lo ve. Entonces es una gran responsabilidad educar. Porque tenés que amar, tenés que tener pasión, tenés que mirar el futuro con, con optimismo. Bueno, yo creo que lo van a poder hacer. Y la última y no lo más, lo que decía Silvina es el corazón de la discusión política argentina, que algunos llaman. Batalla cultural, llámenlo como quieran. Hay un docentes en la Argentina que votan como vota la sociedad. Con esto le digo todo, o sea que la mitad quieren otra escuela. Y esa es una discusión. En algún momento creo que la China decía qué escuela queremos. Qué sociedad queremos. Los argentinos tenemos que discutir qué sociedad queremos y qué escuela queremos. Muchos no quieren esta institución escolar. Muchos mirarían esto con defensa, bueno, muchos, lamentablemente, muchos compañeros. Por eso hay una disputa, no en el Dorita, pero en, en, en muchas instituciones más, más mezcladas y, y, y distintas, hay una discusión en la sala de maestros, hay una discusión en los patios de las escuelas, porque no todos tienen la misma escuela, no todos tienen la inclusión, el respeto, bueno, me parece que, que lo que tenemos que hacer no porque seamos mejores sino porque creemos que lo que sostenemos es más justo y entonces en esa creencia no creo que hay que dar una pelea como han dado tantos otros, ¿no? bueno, ahorita por decir algo y tantos compañeros y tantos que se han muerto por, por, por ideas desde hace 300 o 400 años en América este, bueno eh, este es otro concepto que me gusta y con esto sí termino Somos herederos de otros sueños Estamos soñando los sueños que soñaron otros y que no pudieron concretarlo Estamos sobre muertos queridos y muertas queridas eh, Bueno, eso también nos da una enorme responsabilidad Que claramente veo que ustedes están cumpliendo a cabalidad Así que muchas gracias por la invitación y por este eh, quiero responderle a la compañera que recién vino cuánto me identifiqué con vos, compañera, porque yo comencé a estudiar con tu misma edad, con tus mismos miedos, y, y aquí estoy cursando mi última materia. Eh, estoy segura que sí también le digo a tus compañeros y tus compañeras que, te, que se sigan apoyando que se sigan fortaleciendo porque también parte de de, de de haber llegado hasta aquí tiene que ver con eso con mis compañeras que iniciamos en el primer año que, que nosotras nos llamamos las elefantas poderosas eh, de nuestro grupo eh, nos tenemos que acompañar sean estos el andamiaje de sus compañeros y compañeras fortalecarte que las, sigan luchando juntos y juntas sé que van a llegar, estoy segura pero, pero una cosa, seguro que van a poder pero traten de no utilizar el si sí se puede por pueden utilizar otras expresiones que sustituyan, que van a poder. No, además, ahora le damos la palabra a la compañera, pero a mí me hace pensar en lo que decía Alberto y en este último que dijo, también tenemos que pensar qué ciudad queremos, ¿no? Porque nosotros acá, la mujer, espero que no haya, creo que no hay. Eh, muchas ministras de educación de provincias jurisdicciones jurisdicciones argentinas que eh, hayan tenido declaraciones como a la ministra de, de Ciudad diciendo como quiénes son los que estudian para maestros y maestras. Te recuerdo ese día que me llamó Julio y me dice, estoy llorando, no puedo creer lo que la ministra está diciendo de somos nosotras. Eh, y que sin duda queremos una ciudad que tenga un ministro una ministra. Una ministra un ministro quizás anda a saber quién lo dice David eh, que confíe en nosotros y en nosotras y que crea en nosotros y en nosotras y mientras tanto eh, somos nosotros y nos queremos no eso nos parece como importante pero también nos olvidemos de pensar qué ciudad queremos que muchas veces nos olvidamos de, de pensar desde ahí también para mí me llena de orgullo el estar estudiando en esta institución que es Dora Costa. La verdad es que para mí es un sueño a retomar. Hace muchos años, cuando tenía 20 años, para mí eh, el estudiar la educación era, digamos, eh, poder plantarme desde pequeña ese sueño que era ser una educadora. Con problemas es en que, eh, mi vida personal, eh, lo, lo dejé y siempre estaba presente en mi mente el querer retomar esta carrera, pero para mí eh, directamente ya estaba como olvidado, desterrado de mi mente, hasta que eh, alguien me dijo que hay el eh, profesorado en este lugar y para mí me llenó eh, digamos de emoción cuando llegué y me inscribí en un profesorado, dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo retomo esto? ¿Después de 20 años poner a mi memoria todos mis neuronas a funcionar al 100%? Y yo digo, no, yo no puedo. Digo. Y, y yo creo que sí se puede, sí se puede, por más que uno sea madre, eh, estudiante o trabajadora, porque la verdad que hago muchas cosas y el día de Chao, a la última hora que digo, ya no puedo más Y yo creo que sí se puede. Cuando uno ama, como dijo acá el ministro, cuando uno ama de verdad, uno da lo que uno, uno quiere. Cuando realmente vos tenés un sueño y querés hacerlo vivo, te lo haces a viento y día que cueste lo que te cueste. Hasta en caso me dice, yo creo que no vas a poder, porque trabajar, estudiar. Y a cocinar, hacer todas las función que hace uno en su casa y, y decir, no voy a poder, lo dicen en mi casa, pero el, el querer es poder para mí. El querer eh, me hace que yo no tenga límites en lo que yo hago. Y el amor a la educación es mi pasión. Es lo que yo ahora quiero ser, cueste lo que me cueste. Alguien se habrá imaginado eh, que puede construir algo en un barrio, yo me imagino, ¿no? lo difícil que habrá sido eso porque ¿quién va a confiar en, en personas como nosotros aquí dentro de un barrio? Así que me imagino que alguien habrá dicho eh, acá hay estudiantes, acá hay personas, acá hay niños y bueno, de esa manera eh, me imagino que ahora empezaron muy bien la historia como empezó hasta desde ahorita, pero es una realidad y nada, eso, el poder del pensamiento, lo que hace, lo que construye, todos somos acá estudiantes, próximos a ser maestros, así que agradecemos por todo. Yo quiero agradecer a, a, a Marita, a la que algunos de sus aportes nos ha llegado por las diferentes materia. De eh, nada, a, nosotros, a mí como, como persona me, me da muchísimas herramientas para hoy defender mi escuela y la escuela de mis hijos y la escuela de, que tiene que haber en el futuro. Y eso es muy valioso, porque como mamá que dice bueno, la escuela pública es la que le toca a mis hijos, caemos en la escuela pública y nos tenemos que conformar con lo que nos ven. Creo que entendí que no, no nos tenemos que conformar. Tenemos que exigir lo que nos corresponde, tenemos que exigir mejores escuelas públicas y que son nuestras, que las tenemos que defender. Eh, no porque solamente le tengamos cariño, yo la a la, la quiero y todo, pero tenemos que defender a todas las escuelas públicas, tienen que abrirse más escuelas y, y nosotros necesitamos estas herramientas, las herramientas que nos dan vista, las herramientas que nos dan su, sus bibliografías, porque nos llegan, y de ahí también empezamos a, a tomar más fuerza para, para luchar por lo que nos no Y bueno, sí. agradecer a, a su visita. Vamos terminando. ¿no? Eh, a modo de agradecimiento, tenemos un presente para, para darles, así que eh, no sé quién, quién está a cargo de, de la entrega, pero para que se lleven el, el recuerdo de, de esta tarde de calor de noviembre, no, no, no. eh, de esta asamblea, la porque la verdad que. O sea, que si fuera tomando... ¿es? Hay cosas que la primera vez es que nos escuchamos, nos escuchamos, así que por eso, gracias.